O sea, aquí ni la policía se salva ya de, de los hechos de delincuencia. Y en los barrios están adquiriendo una nueva particularidad. Le entran a tiro a las patrullas. Miren esto, como le entraron pues, a, a la patrulla de la policía a tiros. Lo voy a bajar un poquito ahora para que ustedes lo vean ahí. No se vean mis dedotes. Fíjense ustedes en diversas partes a la patrulla de la policía, ¿no? A tiros. Y uno dice, bueno y así es verdad y no, nos bueno, reportaron este, este atraco en un momentito miren cómo está la gente ahí hubo uno que fue dichoso que vio que llegaban los atracadores y el hombre prendió su pasola, fue tuvo tiempo miren esto ahí llegan los atracadores el hombre agarra un uh, bus prende su pasola y vámonos Patita, ¿para qué te tengo? Y se pudo librar de ese atraco ahí. Le voy a dar las incidencias en un momentito de todo esto. Son cosas que nos están mandando ahora mismo. Eh, la gente que nos sigue en las redes, ¿verdad? Mucho, mucha gente, ¿no? Nuestro amigo, pues, Tommy Hierro, nos hace llegar allá desde de los Estados Unidos. Eh, Tommy, vamos a poner eso ya para, para el fin de semana, el cómico los dominicanos, donde quiera. Y como siempre, pues, por aquí en estas organizaciones no hay patrullaje de la policía. Hasta hoy, que me informaron hace un momentito, varios días sin general, en la plaza, lástima que no exista aquí nosotros los comunicadores, todos, periodistas, locutores, prensa radiales, escrita, digital, televisiva, todas, solicitamos a una voz que debieran ascender al coronel Sierra difo como general y dejarlo como general aquí en la plaza porque él conoce a todo el mundo y tiene un trato exquisito. Pero esa poca gente que usted llama 24-7 a cualquier hora del día y él de manera personal toma su salud. Dígame, ¿qué le puedo servir? tener una persona así y, y se ha notado esto. Eh, la gobernadora prometió llevar ese pedimento al señor presidente. Y veremos qué pasa porque en un pueblo, en una provincia, en un municipio, las máximas autoridades, alcaldes, Gobernador, el alcalde, tiene recursos, los maneja. Los, las gobernaciones no manejan recursos, son gestores. Y depende de su relación directa con el presidente y los funcionarios. Me excusan que estoy esperando que pasen los perros con, con vehículos estos, los motores sin muffler, silenciador. Parecen animales, hay que esperar que esos animales pasen. Nunca hemos tenido una patrulla por aquí. Cuánto extraño yo a... A mi amigo Siriaco Núñez, cuánto extraño yo a mi, a mi estimado y, y querido amigo Carderón Efres, caramba, cuánto extraño al general Paredes, que fue jefe de la policía posteriormente, era coronel cuando dirigió aquí. A Estelo, tenía pantalones y ha recién ido, pues, eh, general Ten, que lo ascendieron y lo llevaron, pues a Santiago, la segunda dirección más importante a nivel regional. Se necesita autoridad para que estos perros, estos animales no anden en las calles como tal. Y por eso quizás no tienen sometidos seis meses, 196 días, en cuarentena porque los animales dominicanos no entienden. Yo espero que estos animales entiendan algún día que van a llevar la muerte a sus familiares no veo ahí como burros, bebiendo, aglomerados porque piensa que no está pasando nada. Qué pena. Eh. Nos envían una información. Cuando eligen a un papa... Habemos, Papa. Vamos a ver si Habemos, General, todavía no, no, no nos han informado. Esta es la única plaza, la poca, El jefe de la policía se le pasó ahí, al igual que al ministro de Obras Públicas. Mencionando las prioridades y la obra se le olvidó la provincia de Duarte también. Yo como gobernador me paro, voy y hablo con el presidente, digo, ¿qué pasa? Por eso es que debe tener buenos... Eh, Vocero, no, por suerte nosotros tenemos muchos funcionarios buenos. Ahí está el senador Franklin Romero, la gobernadora, Siquio, América. Eh, Franklin Romero, perdón. Fíjense, se metió en la, se metió en el diablo aquí. A lo buenas. Buenas. dígame, Bazooka. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está? Dígame la gente quejándose por teléfono yo soy dirigente de partido Ajá. y viene, la gente viene de uno a ver lo que yo es. mismo sé lo que está pasando ellos vienen a reclamar la cuestión que están trancados en su casa y que no más le dieron el tema no, le dieron una reacción una una una una de las de la de la de la yo creo que le están dando más fue el día primero del mes que pasó. Entonces, cada vez que es el que no tiene, la mayoría no tiene nada. Pero lo que va a hacer Luis, con que yo a pasar la cuarentena, nomás hablando de los supuestos y todo, y no le va a poner asunto a ellos que están trancados Decía yo no vuelvo a dar más nada. Yo digo yo voy a bander y voy a preguntar a quizás personas que tienen más influencia que yo saben que lo que dicen a ver que usted ha oído opinar o coche para que el me oriente para yo orientar los, los compañeros que están por así eh, el presidente va a hablar mañana al país mañana jueves la situación de los impuestos y demás se va a dirigir sobre el presupuesto nacional mañana es la intervención del presidente no hoy, hablará sobre los impuestos el próximo jueves es decir, pasado mañana no hoy, pasado mañana, el jueves no hoy, como muchos entendían pasado mañana entonces eh, vamos a ver qué va a establecer ya una parte de la sociedad habló los comerciantes de Santiago se impusieron, eh, se opusieron a la, a la cuestión de los impuestos al, al doble sueldo y que la reforma sea consensuada y que se converse y que no puede grabarse más a la clase media. Y cuando usted ve que los comerciantes de Santiago hablaron de esa manera, pues, eh, muy bien. Buenas noches, distinguido y querido hermano. Estoy haciendo incluso una llamada en el mismo área del programa para ver si de alguna manera nos envían una patrulla, porque es imposible con la carrera de motores que tenemos aquí en una urbanización tranquila. Y lo he dicho mil veces: a ver si hoy un día un hermano nos puede enviar una patrulla y se acaba esa vaina. No tienen locos por aquí con fiesta y ese COVID andando por ahí, los pendejos que nos estamos quedando aquí, maltratados. A ver si tú, mi hermano, puedes ayudarnos con eso. Sí. Le agradezco. Ojalá. Ojalá que pudiera ordenar. Y hoy pues tuvimos una reunión muy fructífera con la gobernadora y a una sola voz hablamos de, de su persona y se publicó en todos los medios eh, para que lo que deba hacer se haga con justicia. Y ojalá dijimos todo radial, empresas radial, escrita, televisiva, digital, medios de periódico, todo a una sola voz, eh, en el futuro general que dirige esta plaza. ¿Ha llegado el general de esta plaza o todavía seguimos huérfanos, coronel? Bueno, seguimos huérfanos. Pues muchas gracias, espero por ti y esa notable diligencia. Yo sabo. Yo sabo por no decir, por no decir sepo. Sí, yo sé. Pero necesitamos, ¿verdad?, que la plaza tenga. Su general. Muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos a ver. imposible uno concentrarse así con estos animales. Bien. Entonces, ¿eh? ese es el problema, ese es el problema, el daño que le ha hecho la droga, el narcotráfico. Gente, cuando se dan sus pases y sus cosas, salen locos a las calles y por eso tantos accidentes. Eh, por eso tantas personas con, con problemas eh, ante esta inconducta de la gente en la calle que entiende que eh, las calles la noche, son los, hermano, animales, los animales verdad y por eso por eso es que este país está tan mal por la gente educación. dígame usted yo quiero que usted me, me explique algo que yo estoy confundido dígame a ver si está mi eh, con el respeto de todos los comunicadores de San Francisco y de Macorís uh -huh incluyéndolo a todos. Uh -huh. Yo me doy cuenta que se preocupan por televisar un chisme, cuando un chino no se nada más tanto, con van de cámara. Entonces, tantos problemas que hay en esas costas de nosotros, tanto de la Lomejaya, que están despredando todo. Un grupo de ricos ha comprado todo eso por ahí, hasta el Girobova. Están despredando todo, cayendo todo esos pinos. En Naranjo Dulce también pasa lo mismo, lo hablan de la carretera. Uh -huh no hablan de, de Loma de la Joya también, depredando todo, de donde quiera, una depredación, tomando todos los pines, dejando todo lo que son las riberas, todos esos ríos, Maite, eh, Boba, todos esos ríos que son buenos. Entonces, nadie va con una cámara para hacer eso. Es que le tiene miedo a los ricos que han comprado San Francisco y Macorís, que están que haciendo solar y cosas para allá, y es depredando todo eso. La Loma de allá la colonia está quedando depredada. Y la también. Entonces, yo no me entiendo, ¿Dónde están los comunicadores y los, los, los camarógrafos lo que vayan a coger eso? Esa, esa cosa. Porque si ven la mapanda andar de, de barrio, chimeando, que vaya, que eso sí es noticia. Eso sí es noticia importante para la provincia. Mira qué bueno que tú digas eso. Este programa se ha preocupado. Yo he hecho reportaje de la depredación. Yo fui de los primeros que alertó el estado de depredación de la famosa construcción de la carretera San Francisco de Macorís Río San Juan. Nosotros, pues, fuimos de los que alertamos cuando estaban por eh, depredar y devastar Loma Escuela. Cuando estaban haciendo eh, la destrucción de todas las minas ahí de Escalla, nosotros hicimos esa advertencia. Cuando eh, ha peligrado el ecosistema, nosotros estamos al frente. Incluso el padre Moncho, nosotros nos desplazamos, hicimos reportajes ahí. Pero yo les recomiendo que así como con la misma valentía que usted lleve a este programa, usted tenga esos mismos pantalones, grabe lo que usted vea que esté mal, nos los mande y nos diga a qué lugar, yendo con usted, usted necesita que nuestras cámaras se desplacen, que vamos a ir usted delante y nosotros detrás, a donde sea, hasta el fin del mundo. Ahí no hay problema, porque este programa no tiene ningún tipo de compromiso con nadie. Muy bien. Vamos, señor director, rápidamente a lo que la nueva modalidad, ahora le han acuñado un dominicanismo. Eh, la covidianidad. Así que le llaman. Yo prefiero llamarle. Se ha generado también un dominicanismo, una nueva clase social. Ustedes sabían que ahora lo que se llaman los covidiotas. Yo le explico el término después. 115.311 infectados en RD, 2.149 muertos, 91.661 pues, eh, recuperados. O sea que si no hay COVID, ya prácticamente eso se reduce a ¿cuánto? 15.000 gente positiva. No, señor presidente, este país hay que abrirlo y dejar que cada quien, eh, los insensibles, tienen que morirse. Ojalá que no nos contagien a lo, que no hemos, a lo que no hemos arriesgado de estar en la casa durante estos eh, 190 y tantos días.